Hola amigos, espero que le estén pasando muy pero muy bien, como ustedes ya saben, yo soy Emanuel González y el día de hoy vamos a hablar de algo que... Eh, vamos, vamos a ver, vamos a poner las cosas claras esto es realmente eh, criterio mío, no es... Eh, ¿cómo les explico? No es algo oficial, porque tampoco hay una manera de hacer oficial esto que voy a decir. De que la misma empresa lo diga, no hay manera. Pero, eh, según lo que yo he visto dentro de Omega Pro. Que ustedes saben, mi infiltración dentro de todos estos grupos. Mi infiltración dentro de Omega Pro. Eh, según todo lo que he hecho... Eh, toda la investigación que he hecho de Omega Pro eh, Omega Pro va a caer probablemente antes de que acabe el año 2022 Emanuel, pero cómo así, cómo es posible que usted dé fechas cómo es posible que usted eh, se atreva a decir cuándo va a caer una plataforma bueno, pues muy bien mi, mi amigo esto eh, sucede así porque eh, una vez que tú ves una, dos, tres, cuatro plataformas de este tipo de sistemas de inversión en criptomonedas y que mueven divisas en el mercado de Forex, cosas por el estilo. Póngale el nombre que usted quiera. Todas trabajan exactamente igual. Y usted por haber visto una, ya vio todas. Entonces, eh, Omega Pro no es la diferencia. Omega Pro, aunque ellos te lo quieran vender... Como que ellos son diferentes, como que inventaron la rueda, como que esto es un sistema de inversión totalmente revolucionario. No señor, no señora. Si usted vio plataformas anteriores, ya las ha visto todas. OneCoin, dígase Ganancias Deportivas, dígase Pietra Verdi, dígase eh, GoArbit, dígase Omniatech dígase la que usted le quiera poner el nombre todas son exactamente lo mismo y todas tienen un ciclo de vida el cual usted lo puede ver y lo puede ir viendo esto es como cuando usted ve a una persona y usted sin que la persona te diga la edad usted ya sabe más o menos qué edad puede tener por ejemplo usted me ve a mí usted me dice no este muchacho tiene alrededor de 30 años y si sí, eh, usted ve a una persona mayor ya con, con sus canas, ya con sus, con, sus, con sus arrugas... Usted dice, esta persona puede tener unos 70, 70 y tantos años... Entonces, el ciclo de vida usted lo ve conforme todas las señales que te van dando estas plataformas... Con base a ese ciclo de vida, con base a esas señales que te van dando... Usted se puede dar cuenta exactamente cuánto tiempo más le puede quedar a una persona. Eh, perdón, a una plataforma. Y esto se asimila con cuando usted ve eh, la apariencia de una persona. Sí, hay personas que aparentan más, hay personas que aparentan menos. Pero señales... Creo que me está parpadeando esta cámara. Déjenme ver. Okay, creo que está bien. Es que esto lo estoy capturando por medio de una capturadora separada. Bueno, en fin. Eh, señales que te van dando eh, físicamente cuando usted se siente que le duelen las rodillas, cuando usted se siente cada vez más cansado. Ya no es porque usted esté joven, es porque usted está acabando su ciclo de vida y es un ciclo natural. Muchas, muchas personas lo terminan ese ciclo mejor o peor, pero es un ciclo de vida en el donde, vamos a ver, una persona no va a durar más de 150 años, no va a durar más de 120 años, hay excepciones al caso de personas que llegan a 102, 105 años, igual pasa con estas plataformas, la gran mayoría al acercarse a 5 años, a la gran mayoría al acercarse a 5 años, es su ciclo de vida máxima, su ciclo de vida ya está terminando. Ahora, ¿cuáles son las señales que me está presentando? Si yo en una persona puedo ver arrugas. Si yo en una persona puedo ver canas. Si yo en una persona puedo ver que se mueve más lento. Y por eso yo sé su edad. En una plataforma de este tipo, ¿cómo me doy cuenta yo? ¿Cómo sé que el, el ciclo de vida está por acabarse? Pues muy bien. Eh, todas estas plataformas al llegar a cierto punto lo que empiezan a hacer o lo que empieza a suceder es que cada vez menos personas empiezan a ingresar esto si ustedes lo vieran en una gráfica la gráfica bueno para los que son youtubers los videos también tienen un ciclo de vida ahora los videos empiezan con una gráfica baja baja baja su tiempo de reproducción Empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, llega a su pico máximo y ya de ahí las reproducciones llegan a ser menos. Igual sucede con todo este tipo de plataformas. Este tipo de plataformas lo que hacen es que eh, necesitan al ser un esquema POMSI tener, menos eh, tener cada vez más personas para ellos poder subsistir y ellos poder pagarles a las personas que están por debajo. Y como ustedes saben, yo estuve in infiltrado, estoy infiltrado en muchos grupos, en muchas páginas. Estoy en los grupos de Telegram, de Angie Amaya, de todos los líderes más populares o más famosos. Eh, estoy en los grupos de WhatsApp, de líderes muy, muy, muy, muy fuertes de Omega Pro. Eh, ni siquiera so estoy con el nombre que ustedes ven, que es el que aparece... Eh, el que aparece aquí al lado derecho. Sino que estoy con... Para que ustedes se, se hagan una idea. Yo tengo alrededor de cuatro números de los que dispongo. Para hacer todo esto. Y me he dado cuenta que... Ok, número uno. Las, person las personas que ingresaban antes en el momento que yo me di cuenta que existía Omega Pro. Y que me logré infiltrar este a, a estos grupos. Estamos hablando de enero, febrero. Y ahorita estamos en junio. En enero, febrero yo podía ver eh, que ingresaban a todos estos grupos donde todos estos líderes metían a estas personas y los presentaban. Podía ver que por día eran de 1 a 5 personas. A veces entraban 2, a veces estaban 5, a veces solo 1. Pero todos los días era constante que ingresaban 1, 3, 2, 5, 4, 2. O sea, todos los días eran personas nuevas y era esa gráfica que yo les digo a ustedes donde va en crecimiento. Cuando esta gráfica llega a su punto más alto, es donde empieza el decrecimiento. Actualmente en todos estos grupos, lo más que se logra ver es uno o dos personas por semana, ni siquiera por día, por semana. ¿Por qué? Porque la gente se está informando más. Mucha gente entra a Omega Pro simplemente porque... ¡Ay, qué bonito habla esta persona! ¡Me gustó mucho! Y nos informa. Actualmente, habemos muchos youtubers que estamos sacando información a la luz. No solamente yo, también hay otros youtubers mucho, con muchísimo más suscriptor, suscriptores. Con muchísimo más alcance que están dando a la luz. Y gracias a ellos también hay que darles mérito de que todo este trabajo que nosotros hacemos se ve reflejado no solo en, eh, en, en que la gente esté más informada, sino que también en que las personas entren cada vez menos a este tipo de plataformas. ¿Por qué? Porque cuando una de estas personas ingresa, a, a, a, recibe la información de un captador, de un networker póngale el nombre que usted quiera y dice, ok, esta persona me dice eso, yo voy a buscar información un poquito antes de darle el sí o darle el no, y empieza a investigar en plataformas y empieza a investigar en YouTube y se topa con videos míos o videos de otros compañeros youtubers que hablan de divulgación sobre toda la información que está saliendo de Omega Pro, la persona dice, mm, no sé me parece sospechoso esto, yo creo que mejor no voy a entrar a esta plataforma, no voy a arriesgar mi dinero, y es ahí donde se ve esa, ese decrecimiento, es, es ahí donde se ve esa caída de... Eh, de nuevos inversionistas y esto es realmente grave porque esto es grave Manuel esto es grave porque en un esquema Ponzi como ustedes ya lo he repetido mil veces como ustedes ya lo han visto anteriormente tengo un video solo explicando de qué es un esquema Ponzi cuando esto ya deja de, reca de captar eh, videos eh, perdón su, eh, inversionistas nuevos Omega Pro actualmente, si fuera una persona, sería una persona de unos 80 años más. Yo le veo, o sea, traducido los, tre los tres años y pico, cuatro años que lleva Omega Pro traducidos en años persona, sería una persona de 80 años más. Sinceramente, al no recibir inversionistas nuevos, Omega Pro lo que yo le esperaría más es de aquí a diciembre. Estamos hablando de alrededor de 6 meses más y Omega Pro ya se está yendo. ¿Por qué usted da una fecha Manuel? ¿Por qué usted dice que diciembre? Bueno, pues porque anteriormente eh, ya se ha dado lo mismo en otras plataformas cuando están en cada día, y siempre hay detonantes que te indican que esto es así. Lo de, las, lo de las los miembros que entran cada vez menos y siempre cuando usted empieza a ver que cada vez entran menos miembros es cuando más eventos se empiezan a hacer. Los pongo a ustedes a analizar. Si ustedes están dentro de Omega Pro. ¿Cuántos eventos importantes han habido en este año? Viajes a Dubai. Viajes, eh, lo, de, lo del el partido de las estrellas, de las leyendas. Viajes a Panamá. Próximamente vienen nuevos viajes. O sea, en cuestión de un año... Han habido convenciones, viajes, partidos, eventos, y todo esto es propulsando. No, Emanuel, es que tienen que hacer el marketing. Ok, sí, tienen que hacer marketing, claro que sí, porque necesitan personas nuevas. Pero porque en su punto más alto, dígase el año pasado, dígase el año antepasado, lo que hacían era un evento grande una vez al año. Una vez al año donde daban estos premios, una vez al año. Y después del resto del año, la gente entraba sola. La gente entraba simplemente con que alguien se lo ofreciera. Porque no había tanta información que ha salido a la luz como, como lo hay ahorita. Entonces, esta gran cantidad de eventos tan seguidos es una manera desesperada. Como dicen aquí en Costa Rica, patadas de ahogado. Cuando una persona se está ahogando... Lo último que hace es dar patadas porque ya se está muriendo. Justamente esto es lo que hace Omega Pro. Ahora, esa es mi opinión, eso es lo que usted opina, Emanuel, es que eso. Póngase a analizar usted un poquito cuántas alertas tiene a nivel mundial Omega Pro en todos los países. ¿Usted cree que una empresa vaya a durar con alrededor de 15 países alertándolo? ¿Vaya a durar de aquí a 5 años más? No. Omega Pro ya está en las últimas. Y quiero que ustedes vean aquí. Un reportaje. De Behind MLM. Multilevel Marketing. Donde aquí yo lo traducí al español. Para que ustedes lo logren apreciar un poquito mejor. Dice Omega Pro un Ponzi en República del Congo. Arrestos realizados. Vean esta palabra ustedes aquí. Que dice arrestos realizados. Ya, no, ya esto no es. Un, eh, una advertencia, ya, no es, ya esto no es que eh, una, alguna financiera está mencionando el nombre de personas que directamente no pueden eh, hacer el negocio de mercadeo dentro de un país como lo hizo ya en Colombia, que ha hecho Angie Amaya, digámoslo como es, se fue de Colombia para seguir haciendo eh, este tipo de, de de ingresos de personas nuevas ya que en, en su país originario no la dejaban eh, pero vean que aquí dice arrestos realizados esto ya es grave porque aquí directamente están presentando personas ante un juez para ser juzgadas por sus acciones y eh, la noticia en sí dice, el director general de instituciones financieras nacionales de República del Congo, Jean-Pierre Nonaut, ha declarado que Omega Pro es una estafa tipo Ponzi. La declaración sigue a las órdenes de arresto emitidas contra los gerentes nacionales de Omega Pro. Las instituciones financieras nacionales son parte del Ministerio de Finanzas de República del Congo. Los comentarios de Nenal sobre Omega Pro se realizaron en una conferencia de prensa el 4 de abril en Brazzaville. Vamos a abrir esta. Vea que aquí estamos viendo directamente. Uh, ajá, ajá, ajá. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. Ok, aquí estamos viendo. Eso fue el 4 de abril del 2022, donde podemos ver que aquí se están acusando a estas personas de trabajar, de ser networkers, esa palabra que se dice tan fácilmente últimamente y que muchos se intentan justificar diciendo, no, es que yo le digo a la gente de que, de que esto es una estafa, y que si ustedes quieren aprovechar el dinero, vamos a ser sinceros. Si ustedes eh, meten tanta gente, ¿usted cree que mucha gente se mete sabiendo que es un ponzi? No, yo no lo creo, la verdad. Y eh, dice que... Nonaul llegó a afirmar que los promotores de Omega Pro estaban extorsionando a los residentes congoleños. Y esto es algo muy importante, señoras y señores. El día de ayer, bueno, ustedes están viendo esto hoy. Esto va a salir hoy, de hecho. No, no tengo videos programados para, para más adelante. Eh, hoy estamos lunes 13 de junio. Ayer domingo estaba hablando yo con una persona que es de Perú. Y él me estaba contando todo, todo, todo lo que hacen estos networkers que se van a ciudades donde gente que realmente ni siquiera sabe escribir. Gente donde ni siquiera tienen una laptop, una computadora para poder crearse su cuenta. No tienen acceso a internet. Y llegan y eh, le sacan el poco dinero que tienen estas personas ahorrados. Les crean sus cuentas en Omega Pro y eh, luego de hacer esto cuando estas personas quieren sac eh, sacar el dinero y, y acuden a los líderes que los metieron eh, les dicen, se cambian su número de teléfono y le roban el, el dinero que ellos habían invertido entonces, atrás de Omega Pro hay una mafia que esto ocurre en todos los Ponzi, señoras y señores. Esto no es nuevo de Omega Pro. En Omega Pro eh, eh, eh, se ve a gran escala por la cantidad de personas que tienen, pero esto se ha visto en todos los Ponzi. Las personas abusan de las personas. Las personas con más poder abusan de los que tienen menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas estas personas, al no tener... Porque usted para hacer un networker en todo este tipo de plataformas, lo único que te piden es ingrese su dinero, hagas una cuenta y usted meta cuanto quiera. Y ahí no hay ningún tipo de, de, de vigilancia, no hay ningún tipo de monitoreo de qué están haciendo estas personas. Porque vea que se presta para que eh, dentro de la misma plataforma existan este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, aquí eh, directamente a estas personas le dieron cárcel, Le dieron a estos networkers, le dieron cárcel. Entonces, es el primer precedente de una empresa en decadencia, es el primer precedente de algo que podría pasar en muchos otros países. Aquí en Costa Rica, los llamados networkers, los llamados líderes, eh, personas que te ofrecen un abanico de... de de plataformas Ponzi que aunque ellos saben que son Ponzi y, y, y, y quieren captar a toda esta a, a la mayor cantidad de personas posibles, porque vamos a ser sinceros lo que realmente les interesan es que ustedes ingresen para ellos ganarse esa comisión a ellos no les interesa esa esa habladita de que de que no, de que, de que usted me interesa como persona, de que usted realmente tiene que crecer y que aquí, que allá. No, eso simplemente ellos vieron dinero fácil y quieren seguir trabajando de esto. Muchos de ellos tienen estudios, muchos de ellos prefieren la vida de... de... Vamos a ver, si yo sé que, que algo es una estafa y yo promuevo una estafa, yo me convierto en un estafador. Si, si un networker sabiendo que esto es un ponzi, aunque le diga a la gente que esto es de alto riesgo y lo quiera maquillar como quiera, una estafa se dice por su nombre. Si yo sé que algo es una estafa y yo promuevo una estafa, yo soy un estafador. Y esto es lo que sucedió en, en República del Congo, ya realizaron arrestos y esto es el principio de la decadencia de Omega Pro. Y señoras y señores, para no hacer más largo el video. Para no hacer más largo el video. Eh, vamos a ver, ¿qué conclusión doy yo? Gente, si ustedes realmente tienen dinero actualmente metido en Omega Pro. Porque yo sé que mucha gente no quiere pensar. Lo único que quieren pensar es, me están pagando, entonces no, no es cierto. Me están pagando, entonces no le hago caso. Me están pagando, entonces lo que usted diga, no. Pero realmente usted tiene que analizar en la empresa que usted está. Usted tiene que analizar. Por cierto, dentro de poco estamos hablando, estuve hablando ayer con una persona de Perú. Vamos a estar en una radio local. Vamos a hacer una entrevista y eso va a salir dentro de pronto. Eh, esperemos que así sea. Eh, va, eh, me gustaría tocar estos puntos con, eh, con esta radio. Voy a hablarlo con esa persona. Pero... Si usted ya tiene dinero en Omega Pro y usted ya se dio cuenta de que realmente lo que usted hizo estuvo mal, fue una mala decisión. Y usted quiere salir, señoras y señores, vean, este es el momento idóneo. Este es el momento en el que usted tiene que decir, ok, voy a voy a, a, a, a cambiar, voy a, a realmente... este redimirme y voy a sacar mi dinero y ya no voy a meter más dinero mega pro porque esto está que en cualquier momento te dicen usted va a entrar y dice uy la página no sirve qué raro que será están en mantenimiento qué raro que será lo hackearon qué raro que será vamos a pedirles un k qué raro la excusa que le quieran poner a partir de ese momento la empresa dejará de dejará de Ok, estamos. Dejará de pagarles. Porque ya, ya se fueron, señores y señores. ¿Qué, ¿Qué es lo que lo que pasó con Omniatech? En Omniatech ya tenían preparado este señor Dilawer. Todos estos que ustedes ven eh, como CEO, como representantes de esta compañía. Estuvieron anteriormente en Omniatech. Y curiosamente, el día que cerró la página Omniatech, a la semana, ya venían abriendo Omega Pro. Entonces... Que no le quepa duda a usted que ellos ya están creando una plataforma nueva. Entonces, todo el dinero que usted tiene metido aquí, en el momento que digan, ok, cerramos la página, ellos se quedan con todo ese botín, usted se queda sin su dinero, a no ser de que usted ya haya sacado ganancia, o ya, a no ser de que usted esté trabajando eh, el capital inicial, ya lo, haya, eh, ya lo haya recuperado, de lo contrario, usted ya perdió su dinero. Y créame que a la semana, al mes, van a salir otras plataformas con otro nombre. Y todos los que usted ve ahorita aquí, ese señor Juan Carlos Reynoso, su hijo que está trabajando en una academia, tengo un video pendiente. Ahora resulta que hay una academia de Omega Pro liderada por, por el hijo de Juan Carlos Reynoso. Pero todas estas personas se van a desaparecer y van a aparecer de nuevo en otra, en otra plataforma. Y todos los que invirtieron. Todos los que dieron el dinero de su vida. Todos los que dieron el, sus ahorros de su vida. Lo perdieron. Pero bueno gente. Eh, el que tenga oídos para oír. Que escuche. Y como ya lo he dicho en videos anteriores. Una frase muy popular. Que a mí me gusta mucho. Porque yo lo veo constantemente. Eh, que dice. Es más fácil convencer a. Es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. O es más fácil estafar a alguien que convencerlo de que fue estafado. Entonces, el tiempo me dará la razón. Vamos a esperar un poquito. Puede ser que se atrase un poquito hasta enero, febrero, la cadena Omega Pro. Pero sinceramente todas estas plataformas las que yo he visto se esperan hasta diciembre. Para captar la mayor cantidad de gente en diciembre, que, que es donde a usted le llegan sus dineros de navidad, le llegan sus aguinaldos, le llegan sus ahorros del año. Después de diciembre, desaparece. Pero bueno gente, eso fue todo por este video. Espero que les haya servido de algo y nos vemos hasta la próxima. Chao.